¡Cuidado de causar, cuidado de causar! Estirarte, viviendo con su guiño de causar, practica el eduquio de Anaudrebu, ir a usar el culero de Ginte